Miro a mi lado y no estás yeah, yeah, yeah, yeah. Miro a mi lado y no estás Nena, en verdad lo siento No te quise lastimar Solo dame otro momento Ya no te puedo olvidar Y ahora solo yo me encuentro Pero yo sé que en verdad Tú sientes lo que yo siento Vente baby, vamos pa' algún bar Mientras baila no tomamos un jag. Una noche para terminar En la cama y fumando hash Si me miras sabes que es real Que lo siento no vuelvo a fallar Que no pienso perderte de nuevo Contra la pared no vuelvo a chocar Quiero que tú estés Pero no estás conmigo En mi cuarto otra vez lo caí encima mío Si no te vuelvo a ver Baby yo lo termino Pero debes saber Que ese amor sigue vivo que, que, que me quiere encontrar Pero siempre anda en la misma Esto no da para más Ya estoy en otra lo siento Ya me dejó de importar Ahora me voy el bar A buscar a alguien más A buscar a alguien más No necesito a nadie más Me voy con toda mi yo Si hay un adiós a mi cama ya no vuelvas, no Quiero que tú estés Pero no estás conmigo En mi cuarto otra vez Lo cae encima mío Si no te vuelvo a ver Baby yo lo termino Pero debes saber Que ese amor sigue vivo Quiero que tú estés No quiero nada contigo En mi cuarto otra vez Quiero volverte a ver Ya no te necesito Pero debes saber Que ese amor sigue vivo A vos nada te importó No importó. Y ahora la que te deja Soy yo la que te deja A vos, vos nada te importó No importó. Y ahora oh. la que te deja Soy yo Bando beat Bando beats. Suena Rosa, baby, suave Luxury Music Luxury Music